Buenos días, el director y el interventor. Van a volver a robar. Necesitan un plan y formar un nuevo equipo. ¿Qué es esto? No es un trabajo, es entrar de en mi familia. Necesitan un conductor que conozca bien la ciudad. Necesitan un objetivo. Banco de crédito suizo. Un día de trabajo, el resto de tu vida para disfrutar. Vamos fuera! Nos vamos. ¡Bumba! Entrar. Dime cómo iban a salir. Trajes térmicos de nivel uno. Necesito tenerte más cerca. Hago lo que puedo. Arriba. Podría haberme ido en la lengua. Te habrían matado ahí mismo. Vamos a hablar y no un acuerdo. ¿Qué me ofreces? Estoy intentando ayudarte. ¿Qué quieres? ¿De qué creen? ¿De qué estás hablando? De dejarlo. ¡Ese es mi banco! Acaba de saltar una alarma. Necesito a todos los agentes disponibles. Hay algo que esté pasando aquí que no sea una puta broma.